y no sobra el empeño, tengo un móvil y un sueño. Y no sobra el empeño. Mi vida es un infierno, abrimos para esconderlo. Pero yo no existe, todo es un sueño. Quiero un culo brasileño, con ropa de diseño. A mí no me compra con dinero. Yo solo me vendo por respeto. Yo solo me vendo por respeto. How? Ya no el alta, solo interés particular.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 Paso de tu, yo siempre vas a entrarme en mí Lo vio Te da un kick Y para te da un kick Y para te da un kick Y para te da un kick